Suaves caídas para el IBEX 35 este martes. El selectivo español, no obstante, ha logrado cerrar lejos de mínimos intradía, ya que durante la jornada ha llegado a marcar un mínimo intradía en 8.700 enteros. Las caídas de Telefónica y de Fluidra han sido contrarrestadas por las subidas en otros valores como Almiral, A.G. y, sobre todo, Inditex. Por análisis técnico, no obstante, el IBEX sigue dando síntomas de debilidad tras perder ese soporte de 9.000 puntos y no volverá a dar señales de fortaleza hasta que se sitúe por encima de ese nivel psicológico.